Señores, vamos a hablar de esta muchacha. ¿Quién? Chevy García. Hey, la, mamá, mamá, la mamá del humor, la mamá del humor, la mamá de una novela. A mí me gusta seguirla porque la, la vida de ella es una novela por capítulo. Ella sufrió cerca de un accidente. Sabes que ella tuvo el primer caso de ella. me agarré bien el primer caso de ella fue en un avión. El segundo fue en la autopista se, Duarte. ¿A las una gente se convierte? <risa> Oye. ¿A las cual una gente blanca se convierte? Ella eliminó ese post de Instagram. Oye, ella eliminó ese post de Instagram por gente supersticiosa. Dice ella porque, la, la humo, dice el dato, la humorista Chedi García informó este domingo mediante las redes sociales que por segunda ocasión y en menos de tres meses estuvo cerca de la muerte junto a su familia. Ya tiene que convertirse. Ya. La actriz explicó que cuando se encontraba en un vehículo esperando para cruzar la calle, se percató de que un carro venía a toda velocidad para encima de ellos y que por un muro que, que encontrara, un muro, un uh -huh. muro, un muro que encontró, no impactó con su vehículo. O sea, que, se, que tuvo... Que tuvo, tuvo al triste... Una chepita. Una chepita. Ya se va... Ya, pues se, segunda va, entonces, ya se va a convertir. Tú sabes que hay malocorita, que siempre... Chedi, a la tercera te mueres. <risa> la tercera vecida. Ya van a salir de ti, arrepiéntete. Entonces a Chedi no le ha gustado eso. <risa> y se quilló. La, tía, la mamá del humor no le gustó. Y se quilló y quitó el post. Porque hay gente supersticiosa. ¿Y qué ella espera? Para convertirse. <risa> No, <ríe> no ¿qué ella esperaba? Mejor dicho Vamos no, video, ahí está Chedi hablando. Ah, hablando Camino a Maimón ¿Ustedes saben por qué lo borren? Porque si bien es cierto que Cada cosa que pase en mi vida Descubro el cariño, el amor de la gente Las bendiciones que me echan Cómo se preocupan, por mí ese teléfono no ha parado Dios mío De verdad Yo no tengo con qué pagarle a la gente También es cierto que aquí hay gente muy supersticiosa y yo reprendo de mi Instagram todas cosas negativas y toda negatividad y gente que de una vez comienzan como a predestinarme cosas que yo no las recibo. Métase eso en la cabeza, yo no las recibo. Eso ha pasado y no me ha pasado gracias a Dios nada. ¿Por qué? Porque no es mi hora. Dios me ha protegido y he salido ilesa, situaciones difíciles, ¿por qué? Porque el Señor me ama tanto, me adora tanto, y soy una mujer de tanta luz que el Señor me protege. Entonces, hay que ver las cosas de la forma positiva. Yo no estoy diciendo, hay gente que me ha escrito a mí, que la tercera la ha vencido, o sea, que en la tercera, que me va a pasar una vaina la tercera y que me voy a joder. Lo reprendo en el nombre de Dios. Lo reprendo, porque es que no, es que no me van a meter esa vaina, porque hasta, oye, pero si uno se pone a leer esa vaina y allí va a ser la gente, la gente desgraciada porque tú no sabes si es un consejo que te están dando, dándote apoyo moral o es mandándote a matar, ¿qué tal? Se lo juro. Ya digo, no, pero la gente, eso es como que tú vayas a no, a un velorio, a un sitio una gente grave y tú digas, bueno, ese no dura tres, ese está más para allá, oyéndote el muerto, así no, tienen que bajarle algo a la imprudencia. Y esa boca, ay Dios, mire esta greña aquí, esa boca de boca. Entonces yo soy una mujer buena, una mujer que digo que mi mejor testimonio de vida es como yo siempre me he manejado en armonía con las cosas en las que creo. Yo defiendo y creo en cosas muy importantes y trascendentales para mi vida, que es el bien común y la gente que es así, que se mata por el prójimo. Que lucha por el bien común. Que llora y sufre el dolor ajeno. No puede ser mal. Así que no me metan esa vaina en la mente. Que te convierta. Que busque de Dios. Y como usted sabe que yo no tengo a Dios en mi corazón. Si yo no salgo de mi casa sin, prote sin la protección de Dios. Si yo vivo a hablándole a papá Dios. Desde que nací en el vientre de mi madre. Estoy ahí con ese señor como bastón. Que todo lo que he logrado en mi vida. Ha sido con él. Porque ¿y de qué otra forma. Una realenga. Que yo lo quiero una realenga. Y mirenme todo lo que yo he logrado. Es con Dios o no, porque tú eres talentosa... ¿Cuántas personas más talentosas quizá hay más que yo? Pero el Señor siempre me ha amado, me ha protegido y me ha colocado y me ha impulsado y me, y me ha cubierto con su sangre bendita a mí, me ha, a mi familia y me ha levantado y cero negatividad y cero cosas sea y no me va a pasar nada y estoy cada día más segura de su amor y su misericordia y soy una guerrera del Señor. Así que no me estén profetizando ni mandando a convertir porque ustedes saben cuál es la conversión a quien ustedes tienen que estar mandando a convertir a los asesinos, a los violadores, a los ladrones, a la gente mala, a la gente desgracia, que son muchos, y por eso fuera, entonces, espérate que estoy hablando, espérese carajo, <risa> Hey Ey hey. señores, ahí estuvo la mamá del humor, Jenny, eh, eh, ella se revela, <risa> ella se revela porque eso lo causa ella, ¿eh? ¿te entiendes? No, pues ya le gusta eso. Claro, ya le gusta ese sonidito, tiene que convertirte a cualquier iglesia, <risa> que tú veas por ahí la mamá del humor. Tiene que comer. Marco Yaroide, Marco llámala. Visítala. Visítala. Eh. Visítala, que esa mujer... Fue un avión, ahora un carro. Ahorita si se cae, dice ya que fue que la zarían. Si se cae, trompezó mamá. ¡Ay, Dios mío! <risa> Hoy anda con un reguardo. No, no, Aunque un, un reguardo. Para, eh. <risa> para San Juan, a toa. Para San Juan, a toa. Ay, quiero mandarle... <risa> Un saludo. Ay, ay, Dios mío, esta gente tan, tan, tan fuerte. Quiero mandarle un saludo a mi amiga eh, Lizana Cordero, que está viendo el programa. Así que un saludo para ti, un beso. Ya tú sabes, la gente siempre activa con el programa Los Osobroso. Hoy el WhatsApp no me lo trajeron. Hay uno que va prontamente, va a... No va a comer pavo de Telenor. De Telenor. No, bueno, no, no, no va a llegar a comer pavo. No va a llegar a comer pavo de Telenor. Bueno, señores, vamos a una pausa. Y cuando retornemos, tenemos a un dominicano. Que, que, oye, oye, oye, oye, el mapa. Dominicano, radicado en New York, pegado en Chile. Oye, oye, mapa. No? Ya tú sabes. Dominicano, radicado en New York, y pegado, pegado en, Chile. en Chile. Futuro, cuando retornemos después de la pausa. We'll <laughs>